Pues levanta la tapa, levanta la tapa, ya, eh. Así pues, levanta la tapa, levanta. Ya, eh. Esto es cosa de hombres. Ahora verás. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí?